Mi meta es estar al lado de quien valore mi presencia, ofrecer y dar mi tiempo a quien de verdad haga que mi tiempo lo valga, dar cuidados a quien de verdad cuida de mí y valorar a quien realmente se ha interesado genuinamente en mí. Parece malo desde afuera y como si yo no quisiera a nadie, no es para nada confuso, no es para nada antisocial, no es que sea una persona hermética, cerrada o amargada. Eso es lo que ya dediqué muchos años a personas que me probaron una y otra vez, que no valían la pena. Me probaron que no valoraban nada de lo que yo les aportaba. Siempre con excusas, siempre con miles de razones, hablar con ellas por mensaje, por teléfono, por chat, era un eterno testamento de explicaciones, que no pedí. Y yo me preguntaba, ¿Cómo puede tener tiempo para escribirme un testamento, que le habrá tomado horas digitar con los dedos pero no tuvo tiempo para la relación, vaya dato desalentador, no me alejé, me alejaron que es distinto, no me fui y simplemente no me dieron razones para estar, no soy una persona mala por querer un buen trato, no soy un cobarde por querer que me quieran de una forma sincera, honesta y franca, quizás otra oportunidad de amar y ser amado, ya no tenga, quizás mis días estén contados. Pero si así va a ser el amor siempre, entonces realmente no me pierdo de nada importante, mi meta es ser feliz, mi meta es vivir esta vida con mi paz mental, sin esperar a que nadie arroje sus dramas sobre mí, y que me use como su terapeuta, pero jamás como su pareja. Me cansé de tratar de reparar la vida ajena. Nadie me pagó por servir como psiquiatra, tratando de entender el complejo tejido de los demonios ajenos. Me convertí en el espectro, y eso no es justo. Vi cómo a mí me tiraban migajas, mientras que a otros les daban lo mejor de sí mismos. ¿Valgo yo menos para que me traten así? Yo creo que no. Yo creo que yo valgo. Yo creo que yo también tengo derecho a que me dediquen tiempo. Yo creo que yo también tengo derecho a que me traten con ese mismo cariño con el que tratan a otras personas. Pues conmigo eran las peleas, y con los otros, los tratos dulces, ¿sabes? Yo ya no le temo a la soledad, ya no se me llenan de lágrimas los ojos al darme cuenta de que me iré de este mundo solo, porque ahora valoro más una distancia armoniosa que una vida atormentada por amores cutres, ténebres y malos. Creo que al final, uno como ser humano debe perseguir la paz, antes que el amor como fin último. La paz es una necesidad vital, porque te permite aprender a vivir con el otro, te permite vivir en paz con el vecino, y si da tiempo, y si alcanza la vida a amar. Porque amar, no es tan indispensable como lo pintan, podemos hacer cosas buenas por motivaciones tan poco aplaudidas, como el egoísmo o intereses personales. Por eso ahora mi meta ha sido tener una vida plena, mi meta ha sido estar con gente que de verdad me aprecia y entiende lo mucho que puedo dar. Ya no estoy para gente descompuesta, rota o mal cocida que viene a descocerme a mí. Yo no soy el psicólogo de nadie, para que yo tenga que lidiar con sus demonios. Yo no soy el papá de ninguna mujer para que yo tenga que decirle qué debe o no hacer. Ni soy el fiscal González para andar vigilando con quién anda, con quién estuvo o a dónde va. Ya no jugaré ese rol, ya no me convertiré en la sombra de alguien más, ya no estaré pendiente de qué hace o qué deja de hacer. No me convertiré en un prisionero de la libertad del otro, viendo cómo éste va y me arrastra con ella y me atrapa con sus argumentos bien elaborados, de por qué no debería objetar. Ya no haré ningún drama a nadie, que cada quien haga lo que le plazca. Ya no seguiré huyendo de mi propio reflejo, me veré al espejo y diré que estoy a gusto con la persona que tengo enfrente, a esa persona que abandoné, por estar persiguiendo a gente que nunca estuvo aquí». Le veré como ese niño pequeño y este me verá como el adulto que siempre quise tener a mi par, como mi hermano mayor. Así será ahora, ya no estaré más esperando a que alguien me responda una llamada, ya me dará igual si me dejan en visto o me responden, ese ya no será mi trabajo. Hay tantas cosas en esta vida que merecen mi atención y la complejidad, histeria e hipocresía de uno que no sabe lo que quiere, ya no será mi prioridad. ¿Y tú? ¿Te sientes así? Mis palabras tocan tu alma, sientes que hablo desde ti, y que expreso lo que muchas veces te costó expresar, y sientes que las palabras que digo son aquellas que siempre quisiste decir, pero te daba pena inclusive pensarlo, y te quedaste atrapado o atrapada en el miedo a en qué te convertirías, si pensaras así, sin pena. Si sientes la necesidad de decir, sí, así me siento, así tengo el alma, entonces dilo, no tengas miedo. No le haces daño a nadie por renunciar a amores malos. No le haces daño a nadie por querer ser más tú y menos él, menos ella. No haces daño por renunciar a lo que no te hace bien. Quise expresar estas palabras tal cual me salieron del alma, porque comprendo que la vida a veces es sobre liberarnos a través de las palabras que nos permiten salir por una puerta que a veces nos da mucho miedo, pena, o hasta vergüenza pensar. Y es que a veces por vergüenza, nos quedamos atrapados en ideas que nos aferran a personas, que solo sacan tajada de nosotros, y de nuestros temores, nuestros prejuicios, y nuestras necesidades, tan emocionales que físicas. Si sientes que necesitas dejar de tratar, entonces deja de tratar. No hace falta que sigas ahí. ¿Y qué más da la opinión de quien te dice que eres cobarde por irte? ¿Qué sabe este de tratar si nunca ha tratado de lidiar consigo mismo? ¿Qué sabe este de dar otro intento si nunca ha dado al menos uno? Cuando ha sido tú quien siempre trata, cuando ha sido tú quien siempre pone de su parte, cuando ha sido tú quien se esmera, llama, invierte y lucha porque esto funcione. A decir verdad, has sido tú la única has sido tú el único, que ha trabajado en que esto funcione, y estás en tu derecho a renunciar, a decir, ya no más de esto, me cansé, me voy, gracias, pero no lo quiero. Estás en tu derecho, pues quién tiene el derecho de decirte que no, nadie, nadie puede venir y decirte que esto que quieres hacer está mal, ¿de qué te sirve estar aferrado a una mala relación, por un pensamiento noble? Dicen que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones, en el amor esto a veces puede tener mucho eco, y lo cierto es que lo tiene, porque en muchas ocasiones nos hemos quedado atrapados en malas relaciones tratando de hacer de la otra persona un proyecto personal, como si no tuviéramos lo suficiente para repararnos nosotros. Y es cierto, lo admito, y en muchas ocasiones me pareció sencillo reparar a otra persona antes que a mí, me parecía más fácil corregir a otra persona y lidiar con su histeria antes que lidiar con la mía. Pero eso para mí se acabó, ahora decidí trabajar en mí y menos en otra persona, que para variar es efímera, y aunque no sea una cosa, una mercadería o un objeto, lo cierto es que sí puede ser efímero, se puede ir y alguien más tomará su lugar y que para cada jaqueca que se alivie, siempre vendrá un dolor diferente que reemplace su lugar. Tristemente, aunque no sea muy correcto decirlo, hay personas que son sustituibles, pero hay otras que son invaluables. y en esas últimas nos debemos concentrar en las que valen, en las que persisten, en las que se quedan y no se van al primer deseo de irse. Esa es mi meta, esa debería ser tu meta. Solo es una sugerencia de un estilo de vida, puedes cerrar este video y continuar con tu vida, buena o mala, de todas maneras, respeto lo que hagas con ella, pero si estás cansada o cansada de lo mismo, quizás te venga bien probar un poco de esto, un poco de soledad, un poco de alejarte de la gente, un poco de pasar más tiempo con otras personas que contigo. Y es que has pasado tanto tiempo tratando de entender a otros, que ha llegado un punto que ya ni te conoces a ti mismo, niégamelo, verdad que tengo razón. ¿Verdad que ya ni siquiera reconoces a la persona que ves en el espejo? ¿Verdad que ya no eres lo que solías ser? Es duro. Pero si sientes la imperiosa necesidad de expresar ese dolor que te carcome, puedes dejarlo en los comentarios de este video. Entre todos vamos a leerlo. Quizás no logres una solución rápida al hacer esto, pero esto te ayudará a conocerte mejor, a entender tu padecer y lograr un cambio sustantivo y paulatino. Date el permiso de ser tú, y de expresarte, date el permiso de detallar tus males, trata de representarlos de forma simple, tómate tu tiempo, regresa a este video cuando ya te sientas un poco mejor, y trata de explicar lo que te ocurre, de una forma sincera y honesta. Este, es el primer inicio para desprenderte de un mal amor, y empezar a conocer uno que realmente te merezca. Vamos, que aunque invisibles, los buenos amores están a nuestro alrededor, Esperando a que aparezcamos. Esperando a que tú aparezcas.